Hola, me llamo Adriana. ¿Sabes que una alimentación más saludable es aquella que cuida el medio ambiente? Como esto me preocupa, soy promotora de salud.